Hola, buenos días, buenas tardes, eh, eh, bienvenidos a una nueva sesión del Club de Lectura. Hoy vamos a leer de, el segundo capítulo, las, la primera mitad del primer capítulo de Desengaños Amorosos, que es una obra de María José Zayas. Y, en ese, y vamos a, voy a compartir pantalla desde mi ordenador para que lo leáis, todos y todas juntos. Voy a empezar a dar el turno de palabra, voy a empezar a compartir pantalla ahora mismo en el ordenador para que lo leáis, en, podáis leerlo todos y todas juntos. A ver, ¿dónde está? Aquí. Eh, eh, avisarme si se ve bien. Sí, eh, se ve activar? bien, yo lo veo. Podéis activar bien, podéis activar todos ahora mismo el micrófono para que si se ve bien o no. ¿Se ve bien Jesús? Maricruz. De momento se ve bien, Antonio. Pilar, Teresa y Garagune. Y Asparece se ve ahí está, bien. Sí. Sí. sí. sí. Empieza a leer, el turno le toca ahora, eh, primero es a, a Jesús. Jesús, te toca a ti, activa el micrófono, por favor. Eh, lo, lo tengo sí, eh, puedes hablar, puedes, puedes leer, empezar a leer tú. No hace muchos años vivió un caballero español en la muy noble ciudad de Milán. Tenía todas las virtudes posibles en alguna posición, pero perdió casi todo su patrimonio. ...en el juego y en Amorio, tuvo dos hijos, la mayor Octavia y el pequeño Don Juan. Me callaré el apellido de Don Juan, pues cuando los hombres se pierden en sus travesuras, deshonran su linaje Octavia... Era de las mujeres más hermosas del reino. Llegando a la edad donde la belleza ya no puede crecer más, se enamoró de ella, Carlos, el hijo de un Octavia, sí, leyendo. Octavia no le miraba con malos ojos, pero sabía que ser hermosa no era dote suficiente para casarse con un hombre tan rico. Carlos nunca iría en contra de la voluntad de su padre, pero se, se decidió conquistar esa belleza prohibida. Eh, eh, Maricruz, continúa tu leyendo. Primero intentaría con joya y dinero. Y si así no tenía éxito... Tomaría sin dudar el atajo de los engaños y la puerta. Una calurosa noche de amor que de conocer. Y ya siento en mis ojos los celos y los enojos, porque no me quiere ver. ¿Por qué me odia, mujer? Mis ojos que ya están rojos No vez de cerrarse sus No tengo mañana ni ayer sí. Mi esperanza se muere Pero no puedo dejar de amarte Porque el cuido me deja sufrir Por tu amor me doy de mi lado quiere abordarte y buena. aunque no contestó se quedó escuchando hasta el final del duelo y así comenzaron su resto, se sentó, no la cuarenta y tres y eh, Ya has terminado, eh, Maricruz. Eh, sí, claro. Ahora, ahora, te, ahora os toca Paqui y a Antonio. Adelante. Sí, claro. Paqui y Antonio, os tocan a vosotros. ¿Podéis activar el micrófono, por favor? Eh, eh, Paqui y Antonio... Os tocan a vosotros. Tenéis que activar el micrófono. Eh, Pilar, te toca a ti. Sí, adelante, Pilar a este papel... ...y a todos los que vinieron del se dejó a vencer... No ah, ...a cada dos con que amiga... ...dejanos para a Carlos. Pero todavía su amor era imposible... Fue pues no el que tenía que llegar a llegar a por eso no me decía que la a y ni siquiera la llegar la mano cuando llegar a llegar a llegar Carlos el de Carlos la no de eh, padre, eh, Pilar, ¿puedes leer el último párrafo, por favor, que no se te ha oído bien? ¿En qué delito he cometido? Pilar. Hola, sí. Pilar, sí. Sí. Ahora le toca el turno a, a ver, a Teresa. Teresa, te toca a ti. Eh, eh, ¿Entonces? Sí. ¿Entonces? Teresa, te toca a ti. A ver. Teresa. Vale. ¿Por, qué, ¿Por qué página vamos? Página 45. Estoy compartiendo pantalla desde mi ordenador. Ah, vale. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Apaga. Apaga la hoguera que me quema o déjame llorar mi pena, eres cruel y fría, pues nunca serás mía, por favor, olvida tus temores y dame ya tu amores. Te doy mi palabra, escúchame, seré tuyo, créeme. Otra vez llamaba a Carlos y necesito mucho menos que este poema. Para dejarse vencer con la debilidad, abrió la ventana y le dijo, Carlos, os he dado un gran favor, recibiendo cada noche en mi ventana, aunque vos no me hayáis prometido un final dichoso. Cruel soy vos, porque me hacéis desdichada, pudiendo hacerme dichosa. Y hago lo que me pedís, pediría mi honor. Nunca conseguiría esposo y tampoco os tendría vos. Bueno, sabes que no vas a cumplir, ¿Sí? es fácil prometer. Por eso Carlos fue rápido en contestar. Eh, Garagune, toca a vosotros. ¿Qué Piensa, hermosa? <coughs> hermosa, doña mía. <amiga. coughs> Os pido guardar el secreto del momento de mi padre y no debe enterarse. Sí, sí, sí. sigue ahí. Ya sabes sabe que el malicioso, quiere darme una mujer más rica que yo. Pues mi palabra una sí, mil veces de que se de que se Eva pues Sigue leyendo. Las promesas que hace ricos pocas peces todo en temas de amor esa noche sabía creyó que belleza ya donde, la olla más rica Que tiene la mujer Muchos días Carlos El, el secreto el Casa de Octavia y ella se sentía dichosa. ¡Ay! Desdichada, parece hermosa. Eh, ahora le toca a Aspadeza, Galicia. Muy bien, muy bien. Vale. ¿Sigue tú? Sí. tiempo no. después. Mi padre de Octavia murió en una batalla y lo, la madre murió de pena unos meses después. Cristo fue un la vida antes de ver llegar la perdición a la vida de su hija. Se enfrentó para sus travesuras. Los Juan, mis hermanos de Octavia, empezó a estar su costumbre, el fuego se amarillo, sin pensar en la torre. Sigue leyendo, pero baja que lo vemos. Pasar nuestros días siempre los amantes hermano necesitaría para que en un día. Carlos dejó de visitar a Octavia, porque Don Juan la vigilaba que pues no y día para asegurarse de que no gastara nada. Pasaron muchos días sin que los amantes pudieran aliviar su piña. Hasta que un día Don Juan mató a un caballero en una casa de suelo. Huyó hacia la ciudad. En la ausencia de Don Juan, quedó calvo como un único dueño. Entraba y salía de la casa sin pecado ninguno. Ahora le toca el turno a Fernando. Eh, Fer, Fernando, ¿estás ahí? Sí Te toca ahora a ti, ¿de dónde eres Fernando? De Granada Sí, te toca a ti ahora Toda la ciudad hablaba de los excesos de Carlos y Octavia A Carlos no le importaba nada Pero todas las damas se alejaban de Octavia Por ver su reputación tan oscureci oscurecida durante dos años continuaron sus amores y poco a poco Carlos fue perdiendo. Eh, Fernando, sigue leyendo. No se ve. No, sí. se ve ahí. no se ve nada más en la pantalla. No. Eh, espera que lo cargo otra vez. Y, y y lo vuelvo a compartir, a ver si se ve bien. Así. Voy a detener un momento la presentación y voy a volver otra vez la presentación. Otra vez. A ver si se ve ahora. No. Eh, ¿Se ve, Fernando? No. No. Eh, ¿Lo veis alguno más? Si sí, sí se ve la pantalla. Sí, eh, se ve, Sí, eh, puedes continuar leyendo, eh, Jesús. Ah, mira, ahora ahora se ve. Ahora se ve, Fernando. Sí, continúa leyendo. Yo. No. no, no, Fernando. El interés en Octavia, Carlos, falso y mal caballero. ¿Qué pueden decir ahora los hombres? Octavia, mujer, fácil y débil, que aprenden las damas a desconfiar de los hombres para no acabar como Octavia, sin esposo, sin honor y sin amante. Cuando las desdichas des están en camino, siempre van acompañadas. El padre de, de Carlos le acordó un matrimonio con una rica doncella de nombre Camila. Carlos aceptó la unión de buen grado para liberarse de su relación con Octavia. Decidió convencerla de que se metiera en un convento. Bien, ahora le toca el turno a, a ver, ahora le, eh, le toca el turno a, a Juan Fran. Juan Fran, le toca a ti. Eh, eh, activa el micrófono. Juan Fran. De Mailena, así eh, va el micrófono. Te toca a ti ahora, Ahora. Sí. Vale. Así, Carlos, voy a ver a la higiene optativa. Efectiendo una gran pena. Oh Carlos, señor mío, si sí, yo tengo la culpa de vuestro mal os suplico que me perdonéis y me digáis qué puedo hacer para ponerle en medio. Continúa leyendo. la causa de mi dolor. Otra única culpa es no haber nacido el rica. Sí, continúa, padre, continúa leyendo el hasta el, el final tiempo, de la página. Nuestro amor estaba, estaba enfadado y ha desde de lados de segunda la mujer de mala costumbre. La única solución es que os calláis un tiempo con un cometo. Yo os le cada día joyas y dinero para agradar vuestra dote y os podamos casar algún día. Esa misma noche, Octavía cumplió los deseos de Carlos. El otro mes que distinguió Carlos, citaba a Octavia y le agradaba una joya de cábalo para llevarse de su bebé. Mónica. Eh, bueno, te toca a ti. Hola, hola buenas. Hola, la página hola. 50. Te toca a ti ahora. Uh -huh, vale. Espérate, ¿sí? ¿se me oye? Sí, se te escucha perfectamente, Mónica. Continúa, te toca a ti ahora. Um, vale, pues okay, pues, oh, Octavia había perdido la reputación, pero podría pagar una buena dote. ...y casarse con algún otro. Llegó el día de la boda... ...y Carlos se vivió esta Estaba enamorado de Camila. Pero tan... Uh, ...perdón, que no era muy hermosa... ...pero tampoco tan fea... ...como para ser aborrecida. Además, era ropa nueva... ...y la fortuna de su luz. La hacía aún más hermosa. Eh, ¿Sigo? Sí. Vale. Después de haber gozado dos o tres días con su esposa, Carlos volvió a acordarse de, de, de Octavia y decidió es el, es el mananza, bueno, y de, decidió es con este papel. Sigue leyendo hasta el final, M Mónica. Vale, vale. Intenta desengañar los Octavio, quieren nuestra unión. Mi padre, señora. No sirve de nada llorar. Porque esto ya no tiene remedio. Os ruego que aceptéis mi, mi dinero y joyas. Y que os mentáis a la a religiosa. Porque me dolería demasiado ver que otro hombre es dueño de vuestra belleza. Bueno, ya hemos leído la, hasta la mitad del, primer, del segundo capítulo. Del, prim, del, se, del segundo capítulo, la mitad de, de, de Desengaños amorosos Ahora mismo os vamos a hacer unas preguntas. Que son las siguientes. ¿Cómo se llaman los hijos del personaje? Y esa pregunta va para Maricruz. Maricruz, puedes activar el micrófono, por favor, te toca a ti. Coge, eh, coge, La siguiente frase te baja otra línea. Con que tú para la siguiente frase te baja de línea. ¿Cómo se llaman los hijos pacífica? que tuvo? Que tuvo... Ella. Sí, sí. Ah. Sí. Juan y Octavia. Eh, correcto, muy, muy bien. Segunda pregunta, ¿con quién se enamoró Octavia? Esa pregunta va para Pilar. Pilar, activa el y micrófono. Y eh, Pilar, activa, te toca activar el micrófono. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo, con, ¿Con quién se enamoró Octavia? Pilar, tienes que activar el micrófono para que se te escuche. Eh, Teresa. Eh, con quién, eh, con quién se enamoró Octavia? Activa el micrófono. Eh, pues, el, creo que se enamoró de, de Carlos. ¿De quién? De, de Carlos, sí. porque se enamoró de Carlos y entonces Carlos, como no estaba enamorado de Octavia. Se tuvo que casar con una rica y porque le obligó el padre. Mi tercera pregunta. ¿De qué trata el poema que cantó Carlos Octavia desde el balcón? Y esa pregunta es para Juan Fran de Mairena. Tiene encima el micrófono, te toca a ti. Ahora. A ver. ¿De, de qué trata el poema que cantó Carlos Octavia desde el balcón? Octavia Sí, está en la página Te doy una pista eh, eh, Está en la página eh, 50 y, ah. 40, En la página 43 ¿De qué trata? Ah, ya, ya lo sé Sí Es Carlos Bien, cuarta pregunta eh, ¿Por qué llama ¿Por qué motivo llama ingrata Carlos Octavia? Y esa pregunta es para Fernando. Eh, a, activa el micrófono, por favor. Fernando, te toca a ti. Porque no quería verlo. Eh, quín, quín, eh, quinta pregunta es, ¿por qué cumplen, porque se cumplen menos las promesas de amor en ese libro? Y esa pregunta es para eh, Garagune Ordizia, de País Vasco. ¿Por, ¿cuál es la... ¿Por qué, porque se cumplen menos las promesas de amor. Porque se cumplen menos las promesas de amor. Porque a veces no hay confianza y no sale de uno mismo, no cumplirlo es Se, Sexta pregunta. ¿Por qué Carlos dejó de visitar a Octavia? Y esa pregunta ¿Joder? es para Aspadeza, Galicia. ¿Joder? ¿Qué has hecho? Es porque, porque Carlos dejó de visitar a Octavia. ¿Ya? ¿Por qué a veces a casar con Camila? Bien. Eh, es es esta. Séptima pregunta. Es porque Octavia llama a Carlos Falso Caballero. Y esa pregunta es para Jesús Javier. Antonio, mira, perdona. Sí. Jorge, por nos despedimos. Vale, vale. Vale. Nos vemos la próxima sesión. Vale, adiós. Sí. Adiós. adiós. Es, es, porque Octavia llama a Carlos Falso Caballero. La, y, y es para, y es para eh, Jesús Javier. Jesús Javier, tienes que activar el micrófono, por favor, para, para que se te escuche. Falso Caballero, yo creo sí. que. Me creo que es un caballero, un príncipe, un rey. ¿Estás oyendo ya? Sí. Ya estás, ¿no? Octava pregunta. Porque Carlos finge una gran pena haber a ver a Octavia. Y, es, y esa pregunta es para eh, A ver para Mónica, para, para Mónica. ¿Antequera? ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? Porque Carlos, porque Carlos finge una gran pena a ver a Octavia? A ver, pues, pues, pues ni, ni idea, porque es que yo, yo me acabo de, de incorporar ahora. Sí, y, es, y te, te voy a darte una pista, eh, y está en, en la, es la página 49. En la página 49 está la pista. Mónica. Sí. Mónica, aquí tiene la pista. Uh -huh. ah, vale, vale, vale. Es que, es que me he quedado pensando y no sabía y no, y no sabía cómo era. Uh -huh. A ver, ¿por qué? Dime por qué la por qué, eh, dímela otra vez, Antonio, la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Qué tal te parece? Porque Carlos finge una gran pena a ver a Octavia. Porque Carlos, finge... Pues yo qué sé, porque porque la quieren, la, la quiere mucho, yo qué sé. Yo que sé es que, que no sé cómo, sí. cómo explicarlo. no eh, novena pregunta. Y esa es, ¿por qué te, al, que te parece el poema de desengaño que hace Carlos a Octavia? Y esa pregunta es para Pilar. Pilar del de, de Centro cultural de Mairena, tienes que de, activar el micrófono para que se te escuche. Pilar, tienes que, que activarlo, tienes que activarlo arriba del todo. Ves un micrófono en el ordenador y ahí tienes que activar el micrófono para que se te escuche. Eh, eh, esa, eh, Teresa pues, ¿qué tal te parece el poema el poema de Desengaño de, de, de, de que hace Carlos a Octavia? y esta al final pues, del libro pues me parece pues bien pero la Octavia cuando a escuchar la el poema de Carlos yo creo que todavía en ese momento yo creo que se ha puesto como así sorprendida <risas> Bien, ahora voy a hacer una pregunta para todos eh, para, para, para para también para por ejemplo para mmm, para paqui para paqui y antonio de murcia de, de murcia es eh, que, que por ejemplo eh, que, que es ¿Qué tal te, os parece si a vosotros os hacen algún desengaño amoroso? Eh, si, alguien, si alguien, si alguien, si alguien, si alguien, si alguien, si, si tú estás, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo, si estáis, alguien, si tenéis una relación y veis y veis que está con otra persona, ¿qué, ¿cómo os sentiríais vosotros? Por mi parte, mal. Sí. Sí. Mal. ¿Cómo os sentiríais sí. vosotros? el resto con, con, con ese con un desengaño amoroso por no. si queréis podéis, podéis activar el micrófono todo, todo el mundo uno por uno por ejemplo sí, sí. Ya, sos... pues yo, me... Pues yo me sentiría más cómo te sentirías tú Mónica por ejemplo con un desengaño eh, pues, con un desengaño amoroso pues más sí. pues, no sentiría Ja, ja. Jesús Javier, ¿cómo os sentiríais por, por, por, tú con un desengaño amoroso? Yo me sentiría pues, pues triste y mal. Fernando, ¿cómo te sentirías tú con un desengaño amoroso? Mal. Sí. Juan Fran, ¿cómo, cómo, ¿cómo te sentirías tú con un desengaño? Maricruz, María. María ¿cómo te sentirías tú con no, un desengaño? No, Ismael, Ismael, ¿cómo te sentirías tú con un desengaño? Mal. Sí. Eh, eh, Garagune Ordizia, ¿cómo os sentirías vosotros con un desengaño? Este, un... ah, desengaño y no lo dice fraudada, desengañada y no... Bien, ahora, ahora como final, como final, os me gustaría que compartierais, un, o que compartierais vosotros y vosotras en el Club de lectura las opiniones, opiniones y que habráis un debate entre todos vosotros y vosotras sobre cómo ha ido, cómo como cómo, cómo os ha ido el libro y todo. Y que, y que habléis entre vosotros, uno a uno, para, para, para que para que establezcáis una, una buena comunicación. Tenéis que hablar sobre el libro, sobre lo que hemos leído en el Club de Lectura. ¿Qué tal os ha parecido entre vosotros? ¿Cómo, cómo que compartáis experiencias y opiniones entre, entre todos vosotros? Podéis compartir opiniones con las demás personas del club de lectura. Os habláis con sí. micrófonos y todo, y que habléis entre todos y vosotros entre todos y todas vosotras y vosotros. Buena podéis hablar todo lo que queráis sobre el libro sobre, sí. eso, sobre todo lo que hemos hablado anteriormente sí, sí, sí. sobre el libro ¿no? son malas cosas no tienen remedio <risa> Los hombres no son iguales. Hay hombres que se comportan bien. Pues podéis opinar también los demás, también, lo que lo que están diciendo de Garagún y Ordizia. No, eh, eh, eh, a ver Antonio, ¿qué quiero opinar? Mira, eh, es, es lo que estamos haciendo, es abrir, abrir un debate sobre lo que hemos leído anteriormente. Opinar ¿no? del libro, ¿no? libro. lo que estamos hablando del libro. Sí, claro, no, que, que yo pienso como ella, yo, que, sí. yo, que, yo pienso como ella, como ella ha dicho que todos los hombres no son iguales, pues... Perdóname, está, Fernando está levantando la mano, ¿puedes abrir ya. el micrófono y opinar? Así. Sí, que me, que me da un rojo. Fernando, puedes opinar sobre ya. el libro si quieres. Adiós. Adiós. Bueno, nosotros nos tenemos que ir. Vale, nos vemos en la próxima sesión. ¿Cuándo es la próxima? El 3 de noviembre. El 3 de noviembre. El 3 de noviembre. Vale, muchas gracias. Agur. Sí. Bueno, podéis seguir opinando entre vosotros y vosotras, el 3, de, el 3 de noviembre a las 4 de la tarde, la próxima sesión, el 3 de noviembre, miércoles. ¿Y de sí. Bueno, ya he visto que hemos recogido muchas opiniones sobre el libro… Y todo sobre Club de Lectura. Y nos vemos en la próxima sesión de Club de Lectura. Nos vemos el, el miércoles 3 de noviembre a las 4 de la tarde. Leeremos el final del segundo capítulo. Vaya, el último capítulo. Sí, también, también os voy a decir una cosa. También en la página de Club de Lectura hay comentarios. Os he puesto unos comentarios para que respondáis sobre el primer capítulo del club de lectura para que respondáis en la página del club del capítulo anterior que hemos leído vale, y para que lo respondáis y animo a toda la gente vale. que lo responda vale, nos vemos el día 3 de noviembre a las 4, a las 4 de la tarde, miércoles muchas gracias a todos por asistir Adiós, hasta, luego. ¡Hasta luego. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima. hasta la próxima. Hola, hola, hola, hola, hola, felicidades hola, hola, Peli. Hola, Maricruz. No, maría no está. No, maría no está. Vamos, que yo sepa. Ah, que tú sepas. Vale, muchas gracias, cariño. Hola. Por qué capítulo iba a dar. No, no, no, no, no, Muchas gracias. Eh, Porque no, no, no, no, no, no. Estás Tú estás activa, ¿Sí? ¿Estás activa o no? Sí, me ha gustado mucho. ¿O estás salido? Bien. Si estás salido, me salgo yo también. Corta ya, Jesús. Me acuerdo. Oye. arroz